¿Qué pasa familia? Espero que todos estéis súper bien en el día de hoy de nuevo Y en Fortnite ya ha habido una nueva actualización en el juego Que chicos, nos ha traído muchísimas cosas sobre el evento final de esta temporada Y el que más se ha visto afectado por todo eso ha sido... Punto cero. Nueva información para el evento Nueva información para la temporada 6 de Fortnite La siguiente temporada que está por llegar al juego Y muchísimas más cosas que encontraréis en este vídeo Así que antes de todo familia, si queréis apoyarme Ya sabéis chicos que podéis dejar vuestro pequeño like en este vídeo Ojalá lleguemos a los 5000 likes en este vídeo Si os gusta, dejar un buen like ahora mismo porque eso apoya muchísimo Si no estás suscrito, debes suscribirte porque chicos Este es el mejor canal de teorías de Fortnite de actualidad de Fortnite, lo mejor sobre todas las cosas que pasen en Fortnite y las filtraciones además. Así que suscríbete con la campanita activada para recibir notificaciones cada vez que subamos vídeo. Código en la tienda MrDeneox para apoyar el canal, lo, lo tenéis aquí, código MrDeneox. Ya sabéis que apoya muchísimo y gracias a que pongáis el código en la tienda podemos hacer concursos y sorteos. Así que chicos preparaos ir poniendo el código ya en la tienda porque cuando llegue la temporada 6 de Fortnite, gracias a vosotros vamos a sortear pases de batalla. Chicos, no me enrollo más y empezamos con el video. Fortnite ha actualizado ya el juego con la actualización 15.50. Esta nos ha traído información sobre el futuro de la temporada y sobre el gran evento que estamos a punto de vivir en el juego ya por fin. Pero eso no es todo amigos, porque parece que... Con los archivos del juego se ha añadido incluso un nuevo portal en el juego. Un portal nuevo diferente al resto, parece ser. Los ruidos que este portal hace no son normales y quiero analizarlo con todos vosotros. Vamos a escuchar atentamente y comentamos qué creemos que es esta locura. Brutal. Entonces parece que este portal tenga algo que ver con el espacio exterior, ¿no? Parece que realmente el sonido pueda ser importante en el juego. Me recuerda incluso a los sonidos del cubo, Kevin. ¿Qué creéis vosotros? Mucha gente de la comunidad inglesa está reportando que creen que en este portal... Aparecerán Ricky y Morty, pero lo dudo bastante personalmente, no creo que sean estos dos personajes que van a aparecer de un portal tan misterioso y sospechoso, pero lo que sabemos es que este portal deberá aparecer rápidamente en el juego, ya que tan solo faltan días para que dé comienzo a la nueva temporada. Fortnite, muy seguramente, la semana que viene estará ya 100% centrado en la fase 2 del juego, del punto cero. Pero Neox, ¿qué es la fase 2? No os preocupéis, en este vídeo vais a averiguarlo. Por lo que será imposible que el portal todavía no haya aparecido. Aparecerá rápido en el juego seguramente estos días. Otra teoría nos dice que sí si sería Peter Griffin... El que aparece de este portal. Pero amigos, no creo que sea ningún tipo de dibujo. Así, el que vaya a aparecer del portal. Creo que seguro será un personaje del espacio. Un personaje relacionado con el espacio exterior. ¡Bum! Como dijimos, estamos entrando en la fase 2 de la temporada. La fase del caos en la isla. El punto cero. Se está empezando a abrir poco a poco y a agrietarse cada vez más, más y de nuevo más. Esto me suena de haberlo visto antes en el juego. Es normal que el punto cero esté totalmente inestable. ¿Cuántos portales ha abierto John Jones desde punto cero ya? Cada portal que abre es energía del punto cero desviada a otro lugar. Energía que pierde. El punto cero. Así que el punto cero amigos. Con este último portal que está por llegar. Esta semana seguramente termine desestabilizándose por completo. Lo que desencadenará una serie de sucesos en la isla. Que nadie se espera. ¿Se han fijado en que el punto cero está mini explosionando ya? Tenemos que subir los gráficos del juego. Y estar cerca de él. Porque amigos veremos algo que nunca hemos visto aún en esta temporada veremos algo similar a lo que vemos en pantalla parece que cada 15 20 minutos el punto cero crea mini explosiones en su interior que poco a poco se van a ver más y más desde el exterior del punto cero es decir poco a poco todos iremos viendo las explosiones más grandes y más fuertes desde la isla Muchas teorías hay sobre que esta temporada no habrá evento de Fortnite final. No hay versión oficial realmente, porque nadie ha confirmado nada. Pero algunos filtradores dicen que no habrá gran evento esta temporada. Y eso amigos, dejarme explicaros por qué. Esta temporada, el final en concreto, estará llena de mini eventos probablemente. No será un gran evento final, un único evento, sino que será... Un reparto de mini eventos. Por el mapa. Como por ejemplo. Uno de ellos podría ser. La aparición del cubo Kevin. Así que esta temporada. Deberíamos esperar. Si mis cálculos no fallan. Hasta cuatro mini eventos. En el final de la temporada. Junto a punto cero. Habrá hasta cuatro grandes explosiones. De punto cero. El día del mini evento. Y finalmente veremos. Hasta una Gran explosión de punto cero que será la más importante. Lo que sucederá según algunas filtraciones de los archivos del juego, aparte de las explosiones, es que el punto cero cambiará su forma después de todas ellas. Quiero que oigan las diferentes fases de las explosiones porque ya las hemos encontrado filtradas. Así que para mí lo que va a suceder, amigos, es bastante lógico. Ahora el punto cero está produciendo mini explosiones ya cada X minutos. Cada 20 o 30 minutos hay una mini explosión en el punto cero. Estas son las de la fase 1. Una gran explosión hará que este cambie de fase y cambiará a la fase 2 con más grietas, más fuerza y más inestabilidad. Entonces tendremos una segunda gran explosión del punto cero que dará acceso a la fase 3. En la fase 3 veremos que el punto cero aún se está grietando más y más. Y aún está mucho más inestable. Algo que desencadenará mini explosiones de nuevo cada menos minutos. Y finalmente otra gran explosión de punto cero hará que pasemos a la fase 4. Y personalmente creo que eso será lo que pase en el final de esta temporada. Quiero saber qué opina la Neox Army y qué creen ustedes que pasará en este evento. Así que amigos, comenten en los comentarios todas sus teorías porque voy a dar corazones a todas las mejores teorías. Finalmente, antes de terminar el video, quiero que sepan algo muy importante sobre el gran evento de esta temporada y toda la gente que cree que puede ser que no haya evento Pensemos que en el propio tráiler de Fortnite Nos avisaron De que en esta temporada tendríamos Dos fases distintas Una fase principal Y una fase final Vamos a escucharlo en el tráiler Por si alguien no se había dado cuenta A su paso por la isla Tendrán cuentas que saldar Y recompensas que conseguir Mientras nos preparamos para la siguiente fase Y solo acabamos de empezar la fase 1 trata de la fase donde John Jones está tratando de reclutar a todos los cazadores. Abriendo portales, reclutando al máximo número de cazadores para poder detener el punto cero. Pero amigos, la isla será la fase 2. Es decir, la propia isla entrará en la fase 2 cuando el punto cero esté en su punto más inestable. Que será a partir de la semana que viene. Por lo que entonces nos estamos preparando... Para la temporada 6 Y el gran evento final de la siguiente temporada 6 Será el que... dé final a la historia de la temporada 5 Y de la temporada 6 Pensemos que la temporada 5 es un puente hacia la temporada 6 Y la misma historia sigue No va a terminar la historia con este evento Y lo más probable es que Punto Cero todavía siga ahí Para la siguiente temporada 6 Así que amigos... Un evento mucho más grande a lo que estamos acostumbrados. Y ahí será cuando demos comienzo a la temporada 7 totalmente nueva. <risa> ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¡Vaya locura, hermanos! Compártenlo con todos sus amigos ahora mismo. enviarlo por ahí por los grupos para que lo vea todo el mundo. Porque, chicos, es brutal la info que hemos sacado. Y es brutal lo que acabáis de ver. Recordad seguirme en mis redes sociales Twitter, Instagram y TikTok. Las tenéis bajo en la descripción. Y, chicos... Recordar estar suscritos si no estáis todavía suscritos Porque no veréis el siguiente vídeo Ya me despido de vosotros Y espero que paséis muy buen día ¡Chao!